Los proyectos de la Diputación de Pontevedra son los proyectos más potentes, mejor elaborados con una movilidad en donde las personas, los peones son el centro de toda Galicia No hay nadie que haga obras como fai la Diputación de Pontevedra o digo desde de humildad, pero quiero ponerlo en valor porque no todas las administraciones Van las cosas como se hay que hacerlas. Cuando vinimos a inaugurar lo que yo califiquei de una avenida como Manhattan, o alcalde de Silleda y e a veciñanza de Silleda nos comentaron a necesidad de que aquí hubiera una rotonda que permitiera un tránsito seguro. ¿no? De aquel día nos comprometimos y ose. estamos aquí para decir que lo que comprometemos lo hacemos. ...está a prueba. Yo quiero agradecer a Carmela, a toda la Diputación de Pontevedra... ...o interés que están poniendo por Silleda. Por lo tanto, Presidenta, mil gracias, muchas gracias, muchísimas gracias... ...porque todos los días, todos los meses, todos los años... tenemos Boas Novas a cargo de Diputación. Cuando estaba ya en marcha... las técnicas y e los técnicos de la Diputación de Pontevedra... vinieron a Silleda para analizar a necesidad de hacer una senda a peonil, que era una demanda que nos tenía feito alcalde Shafai. Meses, ese mismo día estivemos, ese mismo día eh, acordamos cómo debería ser la senda y Ose o Proseto está en redacción. Cumplimos con silleda o hacemos porque ten derecho o povo de silleda a tener vos equipamientos, boas infraestructuras, porque una obliga a hacerlo. Y, e desde luego, hacemos con un modelo del siglo XXI.